Hola, buenas tardes. Son las cuatro y media, del 21 de marzo, y esto es Actitud Social. Gracias por venir al evento donde estamos celebrando el sexto cumpleaños de Twitter, con interesantes ponencias, pretendemos que sean interesantes, de Social Media, para no quedarnos en Social a Medias. Mi nombre es Andy García. Eh, me llamo igual que un actor, pero tengo un trato con él, y es que él no hace webs y yo no hago películas. Nos llevamos bien. Eh, también conocido en Internet como Andy21, trabajo haciendo publicidad, desde, publicidad en Internet desde Coworking de latino. Quiero agradecer también el patrocinio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mailboxes, etcétera, de Fort Girola, y la colaboración de los voluntarios y ponentes ...que os iré presentando a lo largo de la tarde. Antes de comenzar con el evento... ...quiero presentaros a Natalia Meléndez... ...que nos va a decir unas palabras... ...Natalia es doctora en periodismo... por la Universidad de Málaga... ...y coordina el gabinete de comunicación... ...de esta facultad... Eh, ...y ha venido en calidad de vicesecretaria... ...por delegación del decano... ...que se encuentra atendiendo otro compromiso... ...tiendo la palabra a Natalia Meléndez... experiencia en investigación en redes sociales y estoy convencida además de que la facultad tiene que interesarse a, a, eh, y a ayudar a la formación de nuestros alumnado en este sector que supone eh, el fenómeno que ha venido a revolucionar ¿no? el nuevo territorio en el que nos debemos mover, en el que nos tenemos que desenvolver desde la facultad eh, por la alternativa que supone a la comunicación tal y como la conocíamos hasta ahora. ¿no? Es un hecho casi que... Eh, cuando nos vamos a esperar una última hora de una noticia urgente, ahora ya no es la radio el medio por el que conocemos la información urgente, sino que está siendo, por ejemplo, Twitter, ¿no? Porque se está adelantando a otros medios de comunicación eh, convencionales eh, y que eran antes los primeros, los que hacían las noticias, las imágenes, la fotografía, etc. Y hoy en día son las redes sociales las que están empezando a cumplir este papel. Eso tiene también eh, eh, un arma de doble filo de profesionalización en esta información y ya lo no, que nos preocupa también lo que queremos es ofrecer a los alumnos oportunidades dentro del de desarrollo de redes sociales me consta además que no solo con jornadas comunes que apoyamos sino que por ejemplo en el grado de periodismo el próximo año cuando entremos en el tercero de grado y ofrezcamos ya la a, a asignatura optativa, hay una asignatura de periodismo ciudadano y redes sociales en ese sentido eh, creo que es un eh, territorio en el que hay que moverse... ...y además nos consta también... ...y aquí hay profesores de la facultad... ...que seguro que se pueden eh, corroborar... ...que estoy diciendo que cuando vienen los egresados... ...los antiguos alumnos que vienen a hablar con nosotros... ...y nos cuentan cuál ha sido su salida profesional... ...muchos de ellos, el futuro que tienen... ...incluso hay algunos presentes por aquí... Que a, los que, ...a los que saludamos con cariño... y recordamos siempre su paso por aquí... ...pues su salida ha sido... Ejercer eh, como community manager, conocer las redes sociales y eso es algo que, como digo, comentamos desde las facultades. Eh, la verdad es que a menor de la dimensión que ha alcanzado el fenómeno de las redes sociales, por Internet podría decirse que estas parecen destinadas a heredar el cometido de un quinto poder en la línea proyectada... Por Denunciar de el superpoder de los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos, cómplice y pulsores de la globalización liberal. Esto lo decía la manera del 2004 y poco después, eh, estamos viendo, años después, como aparece, y no solo aparece, sino que, que florecen absolutamente, eh, redes sociales, como puede ser Twitter, a la que hoy homenajeamos también, ¿no? en muchos sentidos, eh, que se han aparecido y que intentan empezar a cumplir ese papel ¿no? de un ...que, que ha supuesto su aparición y desarrollo ⁇ Por ciento del total de su tiempo navegando por internet en el uso exclusivo de las redes sociales. Y la misma fuente, Comsol, indica que en España plataformas como Facebook o Twenty han alcanzado una gran aceptación al contar con 15 y con 7 y pico millones de usuarios respectivamente. Eh, además, según los datos de otras fuentes de medición de, del de tipo de datos, Alexa, Facebook ocuparía el segundo lugar en la clasificación de los sitios más visitados, tanto en España como a nivel mundial, y Twitter. La novena posición en ambos casos, tanto en España como de, en el mundo global. Y a, a nivel estatal, según eh, en España, según el estudio anual Navegantes en la Red de 2011, Facebook es la red más usada con un 90% de, de usuarios, seguida de Twenty con un 26,2% y de Twitter con un 21,9%, lo que esto también parece que va cambiando no es tampoco la última cifra que se maneja, porque son cuestiones que van a Muchas gracias, Natalia. Eh, antes de nada, os quiero disculpas porque traigo el guión escrito porque no me ha dado tiempo a, a memorizarlo, eh, puesto que tengo una ponencia luego, he tenido que organizarlo y todo esto es muy divertido, pero yo no me quería dejar cosas en el tintero. ¿no? Bueno, antes de comenzar voy a seguir, voy a presentar un poco en qué va a consistir el evento, voy a presentar un poco cómo va a ser la dinámica. Pero antes me gustaría lanzar algunas preguntas, aprovechando que nos hemos reunido eh, muchas personas relacionadas con, con el mundo de la de internet, yo no digo redes sociales, digo internet, soy más amplio. Eh, por favor, querría que me levantaseis la mano los que tengáis eh, Android. Vale, desde aquí, no sé cómo lo veréis vosotros, yo veo 60% aproximadamente. Vale, bajala. Eh, que levanten por favor la mano los que tengan iPhone. Parece que hay un poquito de rivalidad. Yo creo que está muy igualado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Natalia? Pa parece que hay más Android, pero por poco. Bueno, eh, ha sido muy interesante conocer este dato. que voy a ilustrar en la pantalla, como Andrés se está comiendo la manzana. Bueno, aparte de esta broma de que Andrés se está comiendo la manzana, lo cual es verdad a medias, claro, eh, como todo. Eh, quiero haceros otra pregunta más. Quiero que levantéis la mano, por favor, los que tengáis internet ¿eh? 3G en el móvil. No me esperaba este resultado, pero voy a improvisar. ¿Qué coño hacéis preguntando por el wiki entonces? <risa> <risa> uh. Bueno, he ¿vale? oído un intento de aplauso, no sé si. <risa> no sé, si quiero que Vale, vale. Eh, dicen que el movimiento se demuestra demostrado y lo estamos demostrando. Pues yo quiero ir un paso más allá. ¿Vale? Me gusta mucho experimentar y después de haber hecho algunos experimentos, puedo afirmar que el uso de Twitter mediante la conexión 3G del móvil consume muy pocos datos. Por ese motivo, me permito sugerir que los que tengáis internet en el móvil, los que tengáis internet 3G, lo compartáis con los que no tienen, que por lo visto son los menos, para que todos tengamos internet y todos podamos tuitear durante el evento. Es una petición, yo normalmente suelo. Ahí están avisando a Vale, eh, como decía, es una petición. Yo suelo hacerlo, cuando voy a los eventos suelo compartir mi conexión, pero hoy no lo voy a hacer porque mi conexión está sirviendo para mostrar el hashtag. Y no me quiero ahora para que se caiga, ¿vale? Bueno, ya que estamos... Bienvenido. Ya que estamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, me he permitido eh, eh, hacer una pequeña reflexión, si me lo permitís los profesionales de la comunicación, eh, he reflexionado sobre la evolución de la comunicación humana y observo, como podemos observar muchos, que ha pasado por distintas fases. Lo que distingue una fase de otra no es ni más ni menos que el uso de una herramienta u otra. Eh, desde las pinturas rupestres en la antigüedad hasta la televisión, eh, hasta Internet, perdón, pasando por radio, prensa y televisión en sus distintas modalidades. Con la llegada de Internet, no ya, como decía antes, no ya de las redes sociales, sino con la llegada de Internet, con mayúsculas, la comunicación humana está viviendo otra gran revolución. El Recálculo de otra, porque no es la primera vez que, que un medio de comunicación revoluciona la comunicación. Eh, Internet favorece lo que conocemos como redes sociales, que no son una moda, las redes sociales han venido para quedarse, pero aún están en continua evolución. Y todos nosotros estamos formando parte activa de esa evolución. Eso es muy importante, la mayoría ya lo sabéis, estoy diciendo cosas que ya sabéis, pero estoy reflexionando, ¿vale? Durante el día de hoy eh, vamos a tener un hashtag, el hashtag de hoy va a ser actitud Social, el nombre del evento. Lo tenéis escrito en, el, en la mesa, aquí delante, en grande, y en la pantalla secundaria, que está justo a mi izquierda, pues estáis viendo lo que escribe la gente desde fuera o desde dentro. Para el que no lo sepa, eh, voy a explicar lo que es un hashtag, porque algunos estarán preguntando ¿y qué es lo de un hashtag. Vale, pues un hashtag es una etiqueta que se añade los mensajes para asignarles una categoría. Los hashtags se diferencian de otras palabras del mensaje porque están precedidas del símbolo de almohadilla. El uso de hashtag no es exclusivo de Twitter, pero es con Twitter cuando ha cobrado un mayor protagonismo. Ya usábamos hashtags en Flickr y en otros intentos eh, o en otras redes sociales, pero es verdad que es con Twitter cuando está cobrando más protagonismo. En el ejemplo, en la pantalla, podéis ver un tweet escrito utilizando el hashtag, concretamente. ¿vale? Pues bien, todos los mensajes escritos con el hashtag social serán mostrados por la pantalla de los y también van a ser monitorizados por lo Nuestra community manager de hoy. Patty está sentada a la izquierda, está en aquí. A medida que me toque hablar de los distintos colaboradores, voy a intentar irlos presentando. Y al respecto de Patty, tengo que decir que ella es 3 que no lo sepan, la palabra webmistress significa el eh, femenino de webmaster. ¿Vale? Hecha esa aclaración. Perdón. Lo... Eh, Paki está actualmente en paro. Creo que no es una novedad. Pero tengo que añadir que Paki no está parada. Está en paro, pero no está parada. Ya que compagina sus tareas de búsqueda de empleo con el mantenimiento de varias webs de alto tráfico dedicadas a Disney y discografías de cantantes latinos que son sus aficiones. Pues bien, centrado en el asunto eh, bueno, como Manager hace muchas más cosas de las que hoy Paco va a hacer aquí. Ella únicamente lo que va a hacer es eh, monitorizar el hashtag, tomar nota de las preguntas, de los comentarios más interesantes, porque cada vez que cada uno de los ponentes, si los ponentes están en la sala, eh, esto va para él, cada vez que cada uno de los ponentes acabe su exposición, Habrá un turno de preguntas para los asistentes, porque esto es los cero, claro. Y también el ponente en ese momento, en el momento que él lo crea conveniente del eh, turno de preguntas, podrá preguntar a Paki con las opiniones y preguntas recibidas a través del hashtag. Bueno, a la entrada os hemos repartido un programa eh, que tiene. ...el programa de la jornada... ...vamos a intentar ser puntuales con ese programa... Eh, ...al respecto del programa... ...os puedo decir... ...que Francis Paniagua... ...que debe estar por llegar... momento a otro... ...está ahora mismo... ¿no? ...ha llegado ya... ...vale... ...pues cuando quieras... Te ...puedes ir acoplando... ...aquí para que, para que... esté disponible... Eh, Francis Paniagua nos va a reflexionar... ...es profesor de esta facultad... ...y nos va a reflexionar... ...sobre actitudes sociales... ...Julio Fraile... ...que también me consta que está en la sala... Nos hablará de estrategias de marketing en Facebook. Pedro García analizará la red social más popular de geolocalización, que es Sportswear. Os dejo medio minuto para que veáis este cómic, si queréis. que acabo de mencionar, vamos a tener un descanso de networking. Bien, el, networking, eh, el descanso de networking os animo a que lo aprovechéis. Lo aprovechéis dándoos a conocer ante vuestros compañeros de jornada eh, y os animo a que os presentéis, os animo a que repartáis tarjetas de visita y os animo a que hagáis todo lo posible por hablar con el mayor número de personas sobre todo si estáis en actitud de buscar empleo, de buscar eh, empleadores, programadores socios, etc. Si no lo hacéis, si no me hacéis caso estaréis desperdiciando una oportunidad y tal y como están las cosas no deberíamos desperdiciar oportunidades porque os recuerdo que esto es actitud social Bueno, eh, hemos sufrido un pequeño fallo técnico con el sonido del vídeo. Durante la primera media hora estaba previsto que mientras que entrabais hubiese un vídeo. Eh, en realidad es una recopilación de vídeos relacionados con las redes sociales. La mayoría de ellos son divertidos, algunos eran educativos y los habéis visto, los habéis visionado, pero nos ha fallado el audio, que ha estado entrando y saliendo. Durante la media hora del descanso del networking ese vídeo lo vamos a repetir. Seguramente volverá a fallar el audio pero si alguien lo quiere ver correctamente y escuchar correctamente, lo puede, descargar desde, lo puede ver o descargar desde mi canal de YouTube. ¿vale? Os pongo ahí la dirección por si lo queréis anotar. El descanso está previsto que termine si mi memoria no me falla a las 7. puntos. Voy a consultar el programa. Vosotros lo tenéis. Sí, a las siete pulgas. Entonces, como pretendemos ser puntuales, yo os voy a pedir que cuando volváis del descanso, volváis unos minutos antes de las 7. Después del descanso, vamos a tener a Leticia Polese, que nos hablará de Social Bro. Social Bro es una de las aplicaciones de Twitter más útiles y populares de la Twitter Esfera. También vamos a tener a Andy García, que soy yo, analizando algunas de las preguntas y respuestas más frecuentes sobre Twitter. Esto que tenéis en la pantalla es el programa que tenemos vosotros, ¿vale? Después de las ponencias principales, pues vamos a tener eh, en la última media hora final, 20 este minutos exactamente, vamos a tener algunos voluntarios que nos van a hablar brevemente sobre su experiencia con las redes sociales. Estos voluntarios han sido seleccionados tras ganar consulta en Facebook. Y, como de momento los voluntarios que tenemos son dos y habría tiempo para un tercero, probablemente al finalizar el evento vamos a pedir espontáneamente a un tercer voluntario, que también nos hable durante dos minutos sobre su experiencia a través sociales. Lo estoy explicando ahora, porque pues, si a alguno de vosotros le apetece venir aquí al escenario y hablar durante dos minutos, vamos a tener una cuenta atrás, muy chula, en la pantalla, para que veáis cómo avanzan los dos minutos. Y eso, porque pues, si alguno quiere animarse, pues ya sabe que al final vamos a tener un voluntario adicional. Que sepáis que además de esos dos minutos de exposición, luego va a haber otros dos minutos para que la gente haga preguntas. concretos para citarles, son simplemente un grupo de alumnos que se presentaron voluntarios para grabar un spot. Y han hecho esta, esta pequeña eh, obra de, de audiovisual. ¿vale? Eh, antes de empezar con el primer ponente, os voy a comentar brevemente eh, quiénes han sido los colaboradores de, del evento. Eh, por un lado, como ya ha comentado Natalia anteriormente, tenemos a Maribel Marín Jiménez, que es la chica que está allá con el micrófono, vestida de azul Twitter, por cierto. Eh, al respecto de Maribel Marín Jiménez, quiero comentaros que ella misma se autodefine como sospechosa periodista con, inter... con intenciones insospechadas. Maribel es escritora introspectiva aficionada a la poesía, cinéfila, melómana, viajera y sobre todo independiente. Junto a Maribel tenemos a Delia, que ha venido vestida de azul Facebook. <risa> Aproximadamente. Delia es madre dinamizadora y diseñadora. Delia trabaja en el ámbito de la salud y TIC. Es responsable de comunidades virtuales en el departamento de comunicación de la Fundación para la e salud CESALU. También tenemos eh, a José Manuel López, que es el chico que está haciendo fotos, lo veis allí a la izquierda. ¿Vale? Él no es fotógrafo, pero se ha presentado como voluntario. Sí, podéis hablar, no Entiendo que los aplausos son para todos los colaboradores, por supuesto, claro. José Manuel se define como amante del Marketing 2.0, Tendencias y Social Media con un toque andaluz. También ha colaborado con nosotros Pedro Delgado, que está sentado aquí abajo, eh, justo en la primera fila. Pedro es estudiante de periodismo y autor del grupo informático. Está interesado en diseño web, SEO, Internet, TIP y periodismo y, entre otras cosas, va a servir luego como va a ser llamado por alguno de los ponentes. Pero no le creemos sorpresa. Bueno, pues esos son todos los colaboradores eh, que han participado, o mejor dicho, que estaba previsto que participara cuando cerramos el programa. De ayer a hoy eh, se nos ha presentado la oportunidad de contar con dos colaboradores adicionales que están grabando un video en vídeo todas las ponencias. Una de ellas es Ana Ortiz, que está sentada aquí junto a su trípode con su cámara eh, y que tiene un canal de YouTube muy visitado y que cuando escribamos en la página web todos los créditos, pues haremos un link a su, a su canal. Y el otro, eh, la otra persona que está grabando las la ponencias, pues está aquí con una cámara eh, muy chula, porque tiene un micrófono direccional que capta el audio.